El informe que manejamos fue que lo que él quería resolver era ratificarlo como director de, la, de esta región y en ese sentido evidencia lo que ya nosotros eh, teníamos eh, visto o este pueblo conocía, de que el PRM y el presidente de Abinader solamente eh, iban a ser de apoyar la impunidad y los crímenes que cometió el pasado gobierno. Este movimiento social y popular, junto con varios sectores sindicales y profesionales, en el día de mañana vamos a sostener una reunión para darle una respuesta contundente y firme a esa eh, complicidad, diríamos nosotros, de este gobierno y del presidente eh, Abinader con el crimen del compañero Vladimir Antigua.